Cuando hicieres alguna cosa, considera que Dios es la primera causa de aquella obra, y que tú no eres sino un vil instrumento. Y levantando el pensamiento a su divina majestad, le dirás. Oh soberano Señor del mundo. Yo reconozco con alegría indecible, que sin vos no puedo obrar cosa alguna, y que vos sois el primero y el principal artífice de todas. Venerable Padre Lorenzo Scupoli, en su obra El combate espiritual.